Ganaré. No lo creo. Adiós. ¿Qué? Sí. <risa> Bien jugado. Tú no lo hiciste nada mal. Corramos de nuevo estoy listo genial mm, comamos algo antes vienes no me quedaré un poco más te veo después vale no tardes aquí voy Ups, disculpa Así que es tuyo, ¿eh? Sí, estaba jugando uh, Pues me pegaste uh, Fue un accidente ¡Ah! Me quedaré con esto Ey, devuélvelo ja, ja, ja. No lo creo Adiós, enano Josh Crunch disfruta su delicioso y crujiente sabor. ¿Todo bien? Otro chico me quitó mi carro porque le pegué sin querer. Y le dije: devuélvelo. Y él. ¡Oh, no lo creo! Y me quedé solo, triste. Me empujó, se lo llevó y ya no supe qué hacer. Cielos, no te preocupes. Vamos a recuperarlo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Todo saldrá bien. Hola, mi nombre es Plushy. Y él es mi hermano Plush. Al parecer hubo un malentendido y venimos a pedirte amablemente que nos devuelvas el auto. Oh, ¡Claro que sí! ¡Sí! sí. Ah, ¡Vuela! Ah, ah, oh, oh. Necesitamos pensar en otro plan. Ya lo creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Aquí está. ¡Mira! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ya tenía hambre! Mm, ah, ¡Es para un chico verde! ¡Ah! ¡Para hacer las paces! ¡Así es! ¡Ah! ¡De nuevo ustedes! ¡Sí! ¡Venimos a... ¡Ah! ¡Ah! Ya, basta. Eh, eh, oye, no queremos problemas. Ya tienen problemas. ¿Ya se fue? Creo que sí. No podemos seguir así. Pero él es más grande. Y malo. Y fuerte. Y enojón. Y gruñón. Mm. Ah. ¿Por qué vienen a molestarme? ¿Qué? ¿Qué? Primero me golpean con su carro. Después me avientan un pastel en la cabeza. Eso no fue divertido, ¿saben? Y después se volan de mí. ¿Es porque soy verde? Lo sentimos. No era nuestra intención. Y el pastel que llevas como sombrero era para hacer las paces. ¿Eh? ¡Ah, delicioso! Me acabo de mudar a la ciudad. Donde vivía, los chicos se burlaban de mí por mi apariencia. Pensé que ustedes harían lo mismo. Mi nombre es Wolf. Me disculpo por mi comportamiento. Les devolveré su auto. Sí. Si quieres puedes jugar con nosotros. Genial. Ahora sí ganaré. Ya lo veremos. Les apuesto un pastel a que yo gano. <risa> <risa>